En realidad soy un amante de la música y mi instrumento es, es la guitarra, Yo empecé a tocar la guitarra a los 6 años, porque un amigo en la escuela quería formar un grupo de rock, y pues un poco al azar nos dijo, tú tocas la batería, yo canto, tú la guitarra y él el teclado, ¿no? Entonces llegué a la casa y le dije a mi papá que quería una guitarra eléctrica para tocar en este grupo de rock en la escuela. Y me dijo mi papá, bueno, está bien, pero si quieres tocar la guitarra eléctrica tienes que antes ir a la escuela de música y estudiar música formalmente. Y el primer día no quería estar ahí, me puse a llorar, pero me compraron una guitarrita de mercado y empecé a tocar pues, melodías muy sencillas. Y me gustó muchísimo. Y de ahí hasta hoy en día no he soltado la guitarra. Pues la guitarra es mi mejor amiga. O sea, siempre me acompaña a todos lados. La guitarra es un instrumento muy íntimo, tiene un lenguaje muy delicado. Es un instrumento muy femenino. Desde la forma de la guitarra hasta su sonido y cómo canta. Mi madre es escocesa, entonces tuvimos la idea de de irme un año a, a Escocia, a una escuela de música muy buena, y me aceptaron y me fui un año inicialmente, y después del año pues mis profesores me dijeron, vas avanzando muy bien, ¿por qué no te quedas otro año ya para pues desarrollarte plenamente como músico? Y me quedé un segundo año. Y al final de ese segundo año llegó la temporada de las audiciones para los conservatorios de música del Reino Unido, y las hice, y me aceptaron en todas y en el Royal College me ofrecieron una beca y acabé la licenciatura y bueno hice muchos concursos particularmente uno muy importante que se llama el Young Concert Artist Trust y tuve la suerte de ganarlo y al ganar ese concurso eh, pues gané una gente y esta gente me, me llevó a tocar con todas las orquestas a todos los festivales por toda Europa y ahí fue realmente...